Hola mis amigos, <risa> espero que le estén pasando muy pero muy bien, ya saben eh, Vamos a hacer un videito nuevo sobre Porque aquí la información no para, es, es constante eh, Constantemente me llega información eh, adicional Sobre Omega Pro Y sobre este esquema Ponzi Que ustedes ya conocen eh, Y quiero mostrarles <coughs> en uno de mis videos anteriores enseñé que eh, que el, el, las oficinas, perdón, <ríe> es que estoy pensando como en tres cosas a la vez. Las oficinas de Dubai están eh, cerradas, por lo tanto aquí hay una un, una conversación que vuelve. A confirmar que esto eh, sigue estando cerrado. Vamos a mostrárselo. Eh, esto es de una persona que está vendiendo su, su licencia de Omega Pro. Entonces eh, aquí se le pregunta. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué vende la licencia de Omega Pro? Eh, la persona responde. Hola, buenos días. Porque comencé a trabajar directamente con el corporativo de una empresa más sólida más completa y de mucho menor riesgo que ofrece más cosas y mejores pagos entonces pues realmente no voy a hacer negocio en omega además de que supe por algunos socios que las oficinas de dubai cerraron hace un par de semanas entonces eh, como les dije muchachos no hay manera de ofrecer eh, pruebas sólidas pruebas contundentes la única manera sería ir a Dubái, eh, ir a donde estaban las oficinas de Omega Pro, ir y grabar, ir y tomar fotos. Si alguno de ustedes lo quiere hacer, yo contentísimo, pero yo no lo voy a hacer. Eh, y con respecto a lo de la licencia de la FCA, que todavía hay muchos que siguen creyendo y siguen diciendo que Omega Pro está regulado por la FCA, pues... Hay un, un muchacho de Colombia que me acaba de enviar esta información que él directamente le escribió a la FCA preguntándole por Omega Pro. Y él recibió este correo. Vamos a leerlo para que ustedes vean que realmente si tenían la duda y ustedes pueden hacer este ejercicio también pueden eh, mandarle un mensaje a la FCA para que les respondan. Lo mismo que dice en, este, en esta carta. Eh, gracias por ponerse en contacto con la FCA, Autoridad de Conducta Financiera, por sus siglas en inglés. Me alegra que nos hayas informado sobre esta Omega Pro, ya que puede tratarse de una estafa. Nuestra labor. Somos encargados de regular los mercados financieros del Reino Unido en conjunto, lo que significa que no podemos investigar ni intervenir en casos individuales. No podemos actuar en su nombre si, urge, si surge alguna controversia entre usted y esta empresa. No obstante, podemos facilitarle nuestro asesoramiento e indicarle otros organismos que puedan ayudarle. Omega Pro ha he realizado una búsqueda en, en, en nuestro registro de servicios financieros, el registro público de todas las empresas de autoridades y, regul y regulamos, Autorizamos y regulamos, perdón. También detalla las empresas autorizadas del espacio económico europeo y contiene páginas de advertencia sobre algunas empresas no autorizadas. Con la información que nos ha proporcionado no he podido localizar ninguna entrada de la empresa Omega Pro en el registro, lo que significa que no está autorizada por la FCA. Si esta empresa ofrece servicios o productos financieros regulados a consumidores dentro del Reino Unido o si la empresa tiene su sede en el Reino Unido, debe contar con nuestra autorización. Si ha realizado alguna operación con una empresa no autorizada, no podrá tener acceso a nuestro proceso de reclamaciones al defensor del pueblo en materia financiera. Financial Ombudsman Service. Okay al programa de indemnización de servicios financieros. Se requiere más información. Le agradecería que pudiera responder a mi correo electrónico con la siguiente información. Nombre completo de la empresa, nombre de las personas con la que trató, las fechas en las que operó con la empresa, la forma en la que se pusieron en contacto con usted, datos del. Aquí le piden al chico una información muy específica para ellos te te ponen aquí qué van a hacer con esa información. Bueno, una vez recibida la información, la remitiré a nuestro departamento de empresas no autorizadas. O sea que la FCA no solo no solo en algún momento estuvo reguló, reguló a Omega Pro, sino que ahora está recaudando información para ellos ponerlos en una lista negra y ¿qué más van a hacer con esa información? Todo tiene la pinta de que están esperando el momento en que caiga para más bien ellos hacer una denuncia. Entonces vea que ellos aquí le están eh, poniendo, pidiendo información a todos los que les escriben. Si usted ha sido objeto, objetivo de los estafadores y si usted o ellos reciben en el Reino Unido, pueden denunciar los hechos a... Ok. Y... Eh, para saber más sobre el fraude, puede consultar ScanSmart, la página de internet de la FCA, con la información sobre las estafas relacionadas. Eh, conclusión, espero que la información o sea. No solamente la FCA en algún momento lo reguló. Sí, es cierto, en algún momento lo reguló. Pero ahora más bien parece que están reclutando información sobre todas las personas que desde ya quieran hacerlo para poner a Omega Pro en una lista negra. Ahora, esto es un documento enviado por la FCA y si ustedes escriben a la FCA probablemente van a recibir un correo muy similar a este y pueden hacerlo si no están conformes con la información que yo les estoy dando, escriban directamente a la FCA para que les respondan un Mensaje muy similar a este. Ok, ahora muchachos, eh, vamos a ver, el, actualmente la, la, los, los networkers están reclutando a personas dándoles información falsa o falsa a medias. Porque ahora resulta que eh, están poniendo que Omega Pro está regulado por la FSA. ¿Qué es la FSA? Pues, muy bien, vamos a, a, a verlo. A mí me pareció bastante extraño cuando me dieron esta información porque la FSA, hasta donde yo tengo entendido, eh, cerró sus puertas hace años, hace bastante tiempo, no recuerdo exactamente eh, hace cuánto tiempo fue. Pero resulta que ahora están eh, regulados regulados entre muchísimas comillas, por la svgfsa ¿Qué es la SVG FSA? Pues bien, aquí tengo una información que a ustedes les podría eh, funcionar. No deberíamos confundir la svgfsa con la UK Financial Conduct Auditorio, o sea, la FSA. Son dos organizaciones diferentes y en este caso, para no repetir todo esto, Voy a decir simplemente la FSA. No tiene nada que ver con la FCA. Es más, es imposible comprobar si un broker está registrado con la FSA, ya que la Financial Service Auditory of Vincent y las Granadinas no publican tales listas en sus sitios. La FSA. FSA no licencia brokers. De hecho, difícilmente pueden ser llamados regulador, ya que solo los lo registra brokers y documentos de certificados de registros. O sea, ellos están como... Me imagino que escogieron este ente, porque... Para que la gente se confunda. Porque, curiosamente, FSA y FSA resultan muy similares. Pero, vea que aquí le están diciendo a usted que ellos simplemente se encargan de eh, dar documentos y certificados de registros. O sea, cualquier empresa puede registrarse con ellos, pero no es un ente regulador. La FSA publicó un decreto oficial en relación a las compañías internacionales registradas con FSA y envueltas en mercados de especulación de divisas regulados por Financial Service Auditory, ya que tales entidades no representan las autoridades de la FSA. En relación a esas compañías, no es un secreto que los cuerpos reguladores no aprueben las actividades de IBC para que controle tales compañías son concerniendo quejas con sus obligaciones bajo la International Boost Business Companies. Esto significa que la FSA no controla o regula las actividades de brokers y además no pueden ser consideradas como regulador. Muchachos, yo les voy a dejar el link para que ustedes lean el documento entero. Pero eh, les voy a decir algo, no se dejen engañar. Una característica que, que, que siempre ha estado presente en Omega Pro es que su discurso va cambiando conforme les convenga. Su, discur, su discurso se va modificando. A veces te dicen que, que no es por medio de, de, de hacer Forex eh, con personas eh, expertos, sino que es una inteligencia artificial. A veces te dicen que tienen una oficina en Dubai, ahora pues, pudimos ver que no, a veces te dicen, eh, o sea, a veces te dicen que está regulado por la FSA, ahora te dicen que está regulado por la FSA, curiosamente, un ente que, que no es regulador, pero que suena, suena muy similar a la FSA, eso me parece muy, muy, muy, muy bajo, ciertamente. Eh, entonces muchachos esta es la información que yo les quería dar que quiero compartir con ustedes y por último ya que estamos aquí vamos a leer unos cuantos fragmentos de una noticia que acaba de salir el día de el 26 de junio por medio de diario, diario mendoza today que dice prácticamente lo mismo que hemos estado hablando nosotros en este canal que dice, alerta, men, alerta Mendocinos, Omega Pro sigue siendo una estafa piramidal por más que digan lo contrario. La empresa Omega, per, Omega Pro World tiene todas las características para ser considerado un esquema tipo piramidal. No recomiendo invertir ni sumarse a esta plataforma. Si estás invirtiendo en este esquema te invito a dejar tu comentario con tu experiencia al, al respecto. Este es el periodista Ricardo Yague, desde la redacción de Diario Mendoza Today. Omega Pro es una empresa de inversiones del tipo multinivel no regulada, que lo pone aquí en mayúsculas, en negrita. Bueno, no en mayúsculas, sino que en negrita, que promete una rentabilidad gigantesca a pagar a los 16 meses, altas ganancias en divisas, ingresos pasivos por cada persona de tu equipo. Igualmente y como empresa no regulada. Que es. Se recomienda no invertir en ella. Por el alto riesgo que eso implica. Su dirección está registrada en San Vincent y las Granadinas. En un espacio de coworking. Coworking, muchachos, quiere decir que todos los los lo, la, la logística. Eh, se lleva a cabo en en San Vincent y las Granadinas. Que curiosamente. resulta que. Para muchos es un paraíso fiscal. Como empresa no regulada no hay forma de defender algún tipo de legalidad en ella. De hecho hay países como Colombia, Chile, España y Argentina que han alertado sobre esta plataforma. A continuación parte del comunicado de la CNV en Argentina que ya emitió un comunicado sobre la plataforma. Muchachos, el que quiera entender, que entienda. El que quiera hacer caso, que lo haga. El que quiera este, omitir esta información también que lo haga pero que no se diga que no fueron advertidos que no se diga que desconocían una vez que muy curiosamente ayer estaba yo en eh, el evento corporativo que hacen todos los domingos como religión como si fuera a ir a misa el señor Juan Carlos Reynoso y los comentarios estaban llenos de gente preguntando eh, qué les asegura, eh, qué pasaría si, eh, cosas por el estilo. Y, y muchos, los que defienden Omega Pro en esos comentarios ponían que si Omega Pro llegara a, a desaparecer, lo, lo, lo que haría la empresa sería... Devolverle la inversión a todos sus inversionistas. Tal vez no las ganancias, pero sí la inversión. Y señoras y señores, esto no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que sí o sí Omega Pro va a caer. Y como ya lo he dicho en muchos de mis videos, probablemente, repito, probablemente porque no hay una fecha exacta que, que alguien pueda decir. O sea, aquí nadie nos traemos, pero todo tiene la pinta que sí probablemente esto sucederá antes de que acabe el 2022. Entonces, si esto sucede, que va a suceder? la, O sea, ¿qué les aseguro a ustedes que les van a devolver el dinero? ¿Ellos se los han dicho? ¿Juan Carlos Reynoso les ha dicho a ustedes que les va a devolver el dinero? Pues no, muchachos. Créanme que esto se ha visto una y mil veces y lo que están esperando es que, que la gente tenga la, los, los suficientes inversionistas debajo de ella para pagar los últimos meses a la gente que está más arriba y ya desaparecen. Y ustedes creen, ah, no, es que yo son muy buenos, no es que es que Juan Carlos Reynoso jamás haría eso, muchachos. Se ha visto una y mil veces. Esto es una historia sin fin. Esto es una historia sin fin. Eh, y, si, y si esto no fuera cierto, no existirían youtubers que hablen de esto, que le dieran divulgación a estos temas. Porque simplemente no habría de qué hablar. Y vean que en mi canal últimamente tengo videos prácticamente todos los días o mínimo día de por medio del que estoy me llega información, me mandan información. Eh, o sea, siempre están saliendo cosas al aire y siempre hay de qué hablar de Omega Pro y de otras compañías que son exactamente lo mismo. Entonces, muchachos, no voy a alargar mucho el tema. Simplemente vamos a dejarlo hasta aquí. Eh, eh, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.